En este vídeo te vamos a mostrar cómo llevarte cajas misteriosas de Binance totalmente gratis por un valor de hasta 5 dólares, es súper sencillo participar y además de esto también al final del vídeo te vamos a regalar unos Dogecoins. Esto ya lo hacíamos desde Satoshi Factory hace unos años, regalábamos Dogecoins a nuestra comunidad y vamos a volver un poco a esta dinámica así que quédate hasta el final del vídeo porque es allí donde lo vamos a explicar así que empezamos y bien para poder participar en esta promoción deberás tener una cuenta creada y verificada dentro del exchange de Binance si no tienes una te dejamos un link de registro abajo en la descripción del vídeo con el cual te van a dar 100 euros para gastar en comisiones y además si no sabes cómo hacerlo te vamos a dejar un vídeo por aquí arriba en el cual está todo de forma súper detallada y bien para llevarnos las cajas misteriosas tenemos dos opciones principalmente lo bueno es que no nos van a dar únicamente una sino que podemos llevarnos múltiples cajas para ello tenemos opción número uno, realizar una transacción con nuestra tarjeta de Binance. Por ejemplo, podemos ir a una cafetería, tomar un café o hacer cualquier tipo de gasto con ella. Un gasto que vayas a hacer en tu día a día, un gasto cotidiano. O por otro lado, también podemos invitar a nuestros amigos para que se unan a Binance. Aquí tendremos nuestro enlace de afiliación. Simplemente lo compartimos, deben crear una cuenta y verificarla. Tienes aquí todas las reglas detalladas y en el momento que cumplan estos requisitos tú recibirás una caja misteriosa yo te dejaré mi link de registro abajo si entras por esta opción nos vas a ayudar muchísimo y es algo que te vamos a agradecer eternamente en esta opción de abajo veremos aquí todas nuestras recompensas que vayamos ganando yo en este momento todavía no tengo ninguna porque no he realizado la primera transacción seguramente lo haré esta tarde cuando salga de casa y me darán una de estas cajas misteriosas que será completamente aleatorio y me podré llevar hasta 5 dólares Muy sencillito, en esta opción superior tenemos aquí las reglas detalladas Pero básicamente tenemos aquí toda la info de forma detallada Por ejemplo, nos explican cómo podemos solicitar y activar nuestra tarjeta de Binance Que realmente es muy sencillito, ya realizamos un vídeo al respecto Pero lo tienes todo de forma súper ordenada Muy sencillo, totalmente gratuito Y vas a poder utilizar esta tarjeta con un cashback de hasta un 8% y bien, antes de pasar a mostrarte cómo puedes llevarte estos Dogecoins de forma gratuita, me gustaría recordarte que tenemos activo el airdrop de Tumex. es el último vídeo que subimos al canal, te lo voy a dejar por aquí arriba, y te vas a llevar 10 euros totalmente gratis sin pasar K y y además desde cualquier parte del mundo, te animo a que lo realices, todavía lo tendremos durante unos días activo, es uno de los mejores airdrops que hemos tenido últimamente, llevamos más de 1200$ dólares repartidos para toda la comunidad, así que no te lo pierdas porque es fundamental. Recuerda que también tienes nuestro canal y grupo de Telegram en el cual vamos compartiendo todo tipo de oportunidades, airdrops y nuevas promociones para ganar dinero en internet de forma totalmente gratis. Además también tienes la comunidad desde la cual vamos aprendiendo muchísimo unos de otros, es súper interesante, te animo a que te unas, serás bienvenido o bienvenida. Y bien, si pasamos ya a explicarte cómo puedes llevarte unos Dogecoins extra, realmente súper fácil, únicamente debes estar suscrito a nuestro canal, también debes dejarnos un comentario diciéndonos cuál es tu criptomoneda favorita para que en próximos vídeos regalemos este tipo de criptomoneda. Y por último, debes tener una cuenta creada y verificada en Binance, recuerda que te dejamos el link abajo en la descripción del vídeo, ya que recibirás estos Dogecoins en cajas misteriosas. Para ello, tan solo inicia sesión y en la opción de finanzas, aquí dentro tenemos Binance Pay. Y debes pegar el código que estás viendo en pantalla. Estas son nuestras tarjetas que tenemos. Tan solo pulsamos en la opción de caja de criptomonedas. Y aquí dentro tendremos que pegar el código que estás viendo en pantalla. Haremos esto en próximos vídeos. Regalaremos tanto Dogecoin como las criptomonedas que nos dejéis abajo en los comentarios del vídeo. Así que muy importante que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Tan solo debes copiar este código y pegarlo en este pequeño recuadro te darás a reclamar ahora y directamente este dogecoin pasará a tu balance de spot podrás venderlo podrás regalarlo o podrás hacer lo que tú prefieras con él así de sencillo y también muy importante que lo recolectes cuanto antes ya que como puedes observar finaliza el día 10 es decir mañana a la fecha de grabación de este vídeo vamos a estar compartiendo más oportunidades de este tipo pero hay que estar muy rápido porque la duración que tienen es muy corta y muy determinada así que debes estar muy pendiente de los nuevos vídeos